¿Qué tal? Oye, feliz, feliz estoy de tenerte otra vez, estoy súper contenta. Hoy te quiero hablar de este comienzo, este comienzo que tenemos todos, de metas, de planes, de cambios, cambios, cambios. Y los cambios no los podemos hacer algunos, nosotros solos. Necesitamos, pues, de la otra persona. Hablo de pareja, socio, proyecto empresarial, eh, hablo para casarnos, para avanzar en alguna etapa, para divorciarnos, para comprar una casa, necesitamos que la otra persona también tenga esta necesidad de cambiar. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que nunca pensamos en esta necesidad de, del otro, de que cambie. Generalmente estamos, eh, ay, bueno, como la Penélope, ¿te acuerdas de la canción de Serrat? La, la Penélope en el Muelle de San Blas, esperando y esperando. Hay muchos casos, yo recuerdo uno de una amiga, eh, dolorosamente, ¿sabes cuánto tiempo esperó? 22 años, sí, así como lo oyes, 22 años estuvo esperando para casarse con ese hombre. Y ese hombre estaba ocupado, estaba casado, fue su decisión, muy consciente de ella, de esperar y esperar. Y esperaba y esperaba y, y, y yo... Eh, bueno, pues le perdí la pista. Eh, recuerdo que me enteré, me enteré que fue un, un doloroso cierre. Ella perdió muchísima juventud y, bueno, no logró nunca su meta, su proyecto. ¿Y sabes qué sucedió? Yo creo, te lo pongo en la mesa, ¿tú qué opinas? ¿Qué sucedió? Que ella siempre dio condiciones favorables, dio incluso hasta estabilidad a la pareja es muy fuerte y la otra persona nunca tuvo la necesidad de cambiar entonces hoy en este momentito que me acerco que ya estoy contigo pensemos juntos si la otra persona no tiene necesidad de cambiar no tiene beneficios los que yo obtendría, no tiene las ventajas, no se las he explicado, nunca me he expresado de otra manera para que él o ella comprenda eh, que yo necesito un cambio, necesitamos cambiar, que este cambio es para bien, es positivo y avanzar en nuestras metas, en nuestra rueda de la vida. Ya haremos este ejercicio, es súper interesante, no hoy porque es muy breve, pero eh, si queremos... Dar ese paso, no hay que tener condiciones tan estables, tan favorables, que la otra persona no necesite hacer un cambio. Otro ejemplo te voy a dar. Eh, si ahora estas relaciones tan digo ahora porque ya me siento yo de otra generación, si las nuevas generaciones tienen modelos distintos y todos son válidos todos son válidos, ya el formato que sea es bienvenido, mientras tú te sientas cómoda o cómodo pues adelante, sin embargo si alguno de los dos no tiene este, este sentirse cómodo, pues algo está pasando y algo habría que revisar hay parejas que están, eh, pues por ejemplo de lunes a viernes, eh, cada quien en sus actividades y los fines de semana están juntos. Si esta pareja, si alguno de los dos está incómodo, pues dime ¿cuándo va a venir un cambio? No, no vendrá. Porque la, la otra persona no necesita ese cambio. ¿Me explico? Entonces, no nos autoengañemos, no estemos eh, culpando a otros. Es que tiene metas distintas, probablemente sí, sí las tiene. Probablemente ha sido nuestra responsabilidad el no pensar en sus necesidades, sus necesidades de cambio. Si no necesita hacer un cambio, voy a ser repetitiva, no lo hará. Si no necesita tener un hijo, no lo hará, no por el amor que te tiene. Si no necesita cambiar de casa, no comprará esa casa. Si no necesita verte más tiempo, las 24 horas, no lo hará. Hay mucho viento y mucho aire, esto es el clima en invierno, no lo puedo evitar, ojalá el audio se escuche. Pero bueno, la idea es esa. Bueno, cariño mío, te mando un abrazo enorme, la mejor vibra, que sea súper inteligente este 2019 que pensemos en estas comodidades, también las tenemos, también formamos parte de esa situación, de esas condiciones, las alargamos y las alargamos y seamos valientes, somos fuertes y valientes, te mando un abrazo para que todos nuestros cambios que necesitemos hacer en equipo, en pareja, podamos venderlos, podamos comprender a la otra persona también y también separarnos si es necesario y entonces, tomar un, un rumbo diferente, un camino diferente donde efectivamente podemos, podemos con otros recursos y con nuestros propios recursos lograr esos cambios que necesitamos, que tanto anhelamos. Mucha suerte, feliz, feliz comienzo de año, bienvenido, suscríbete, dame like si te gusta, compárteme, dime qué opinas, bueno, un beso, que estés muy bien, adiós, chao.